Bueno, vamos a mostrar hoy un rifle que realmente es muy buscado, de lo más potente que hay en mercado. Es el modelo GR1600 de Fox, de la marca Fox. Eh, un rifle también conocido como XN. ¿sí? Eh, tiene esas dos, esas dos formas de llamarlo. Un rifle muy, muy potente, nitro pistón, Esto viene en calibre 5,5 ,5 y en 6,35. lo tenemos disponible en el local cualquiera de los dos calibres. Un rifle, como ves, las terminaciones, una coleta de madera unos que está muy muy bueno, ¿sí? tiene supresor de sonido y el mismo lo podemos desmontar y usarlo sin supresor o con el mismo. ¿no? Alza y guión, un alza que inclusive es intercambiable el punto para hacerla eh, más fina o según a gusto de, de cada tirador. Obviamente viene con la colisa para colocar mira telescópica, seguro, gatillo regulable, lo bueno de este rifle es que tiene un sistema que cuando lo quebramos, el seguro se coloca automáticamente para poder disparar. Hay que sacarlo, es una medida de seguridad que está muy buena, que hoy la traen la mayoría de los rifles importados. Eh, bueno, por este modelo o cualquier otro de los que tenemos disponibles en nuestro, en nuestro local, no tienen más que comunicarse como siempre. Envíos a todo el país, todas las formas de pago, así que los esperamos eh, acá atentamente.